Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo subir un archivo eh, de subtítulo en, en Vimeo. Eh, es un subtítulo que nosotros lo estuvimos trabajando dentro de la plataforma Amara y que eh, posteriormente lo, lo descargué en, en, en, en mi carpeta de... De subtítulos sí entonces este para ello yo ya tengo descargado los archivos ya sea en, en español o en inglés y para ello me voy hasta vimeo si ¿sí? ah, ingreso dentro de mi cuenta y eh, este es el vídeo eh, eh, que estuve trabajando en amara y cuyos subtítulos tengo a mano entonces eh, voy hasta vimeo en este caso para eh, subir el subtítulo y acá eh, fíjense que me da la opción de subtítulos ocultos eh, una vez que estoy acá en este espacio sí entonces me voy acá a esta configuración y le, le indico en leyendas y subtítulos y le indico que voy a subir archivos acá entonces este, le, le selecciono el, el idioma que en este caso eh, va a ser el, el español y le selecciono el tipo de archivo entonces este leyendas y, y subtítulos ¿sí? eh, luego eh, me voy acá en subir eh, y eh, perdón este primero tengo que elegir el archivo entonces este me voy hasta, hasta mi carpeta de subtítulos eh, voy a como le indiqué acá que está en español entonces tengo que indicarle el, el archivo en, en, en español le doy en abrir ¿sí? y este subo el archivo ¿Sí? Fíjense que esto ya está acá disponible. ¿sí? Entonces, esto uno lo puede activar acá y este puede visualizar el, el video. Vamos a ver. Hola a todos y bienvenidos. Entonces, uno acá este puede... Eh, indicarle el subtítulo en español y este, a nuestro canal utilizar eso sí entonces eh, vamos a agregar otro subtítulo vamos a elegir el idioma o sea, primero vamos a, a, a elegir el, el, el archivo en este caso que está en inglés vamos a darle en abrir vamos a seleccionar el idioma ahora que es el inglés vamos a darle un tiempito acá sí este vamos vamos nuevamente sí porque acá me está me está pidiendo nuevamente rehacer esa acción sí entonces este voy a seleccionar el idioma que en este caso va a ser el inglés acá el tipo de archivo que le indico que va a ser de leyendas y subtítulos y acá voy a elegir el archivo entonces le, elijo el archivo que está en inglés sí y le doy en subir fíjense que en este momento ya tengo activo los dos tipos de subtítulos y acá entonces la, el día de hoy vamos acá entonces este yo puedo activar por ejemplo el subtítulo que está en inglés y este, a ver, no, nosotros podemos me da la opción de poder utilizarlo entonces nuevamente esto que tengo acá en Vimeo este, ya lo vimos en, en, en videos anteriores, puedo este, compartir el vínculo desde acá ¿sí? y este, llevar ese vínculo por ejemplo en mi curso de Moodle o en un curso de Classroom. O en todo caso también este, puedo en, en otro espacio eh, utilizar el código de inserción que es este que está acá, puedo copiar este código de inserción y llevarlo por ejemplo a, a mi Moodle. ¿Sí? para utilizarlo ya eh, en este espacio entonces este simplemente añadiría esto acá ¿sí? eh, el ejemplo va a ser dentro de una etiqueta voy a agregar eso acá eh, voy a eh, recuerden que eso está en, en el código para incrustar está en, en, en formato HTML, entonces tengo que ingresar en, en, en, con el editor de HTML acá y eh, puedo pegar el contenido que está en, en Vimeo. ¿sí? Una vez que tenga eso listo, fíjense que acá ya puedo visualizar eso, le doy los cambios acá, guardo esto y fíjense que ahora ya tengo esto disponible dentro de mi curso. Eh, mi video que está en Vimeo, ¿sí? Y con los subtítulos ya sea en inglés o en español. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para este, poder trabajar, eh, los para poder subir los subtítulos en Vimeo. Y una vez que tengan su video ya subtitulado en Vimeo, este, obtener el enlace para compartirlo en su curso ya sea de Moodle, ya sea en su curso de Classroom o compartirlo en sus diferentes redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.